Je t'assure que tu l'es, t'es beau, intelligent. Arrête de foutre ma gueule. Mais si, je t'assure, j'ai tout là-dedans, J'étais incapable de le voir, de le sortir. Je sais, je sais. c'est pas facile. Mais si, c'est facile. Bien, tu vas voir. La... Tu vas pas la laisser comme ça. Alors regarde bien, devant toi. a rien qui t'intéresse dans ce beau visage. Regarde bien.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 un millón, millón de abrazos, en bibliotecas donde están también los besos que, que no fueron dados. Un millón de gracias y un montón de magia y un motor que nunca frena contra el sucio rapto del Estado. Con los poros erizados cuando no en juntas, pero sé de gente que en penumbra le hace frente al caos. El focón va a ser el arma de los revelados para ver cambios verdaderos. Negro no hay que estar sentado y tropiezo tras tropiezo es como empiezo a transformarme. Confieso que en exceso por parte suelo cansarme. Son mil horas de estudio de hasta acostarme, hasta regalarte un disco que lo escribo para no morirse. Si tocar el cielo con las manos, de resistirse. Y encontrar la fuerza en otro lado de mentirse. Por el bienestar y lo armados de sentirse, pero en conexión con lo sagrado y no morirse. Y regar el suelo por tu hermano si hay que irse. Todo ser completa, su recado, divertirse. Por la libertad y lo sagrado, de sentirse, pero en conexión contigo. I'm